el pueblo argentino celebró la sentencia histórica contra el ex dictador Jorge Rafael Videla, condenado a 50 años de prisión por casos de apropiación de 35 menores. Este jueves el veredicto se transmitió en vivo mediante una pantalla gigante instalada en las afueras del tribunal en la ciudad de Buenos Aires. Cientos de argentinos esperaron con atención la sentencia contra Vidale y Viñone, condenados a 50 y 15 años de prisión respectivamente por apropiaciones ilegales. El acto musical estuvo a cargo de la banda Bersuit Bergarabat, con alegría y múltiples consignas familiares, las víctimas de la dictadura celebraron la noticia que calificaron como el fin de la impunidad. Es otro de los tantos días históricos que nos está tocando vivir, que sinceramente las madres, al decir madres, digo abuelas, familiares, por razones de edad, no creíamos que íbamos a llegar a poder compartir, como es el día de hoy, que por fin esta sentencia a estos genocidas apropiadores de los pibes. Eh, esto es la justicia, llegó, recordemos que empezamos en el 96, y en ese momento no sabíamos si íbamos a llegar o no a este momento, y podemos vivirlo, y creo que es este sanador para toda la sociedad.